Donde nos quedamos Black estaba con Bulma Gohan y Trunks Black seguía comiendo de una forma rápida más rápida que Gohan el habla con la boca llena bueno y que harán que ahora que derrotamos a los androides Bulma estoy construyendo una máquina del tiempo para volver al pasado y salvar a Goku Black come su comida y vea a Bulma algo serio Bulma no hagas eso es malo viajar en el tiempo está prohibido Goan ve a Black con función y por qué está prohibido es algo malo hacer eso Black si es algo muy malo a los mortales no está prohibido viajar en el tiempo porque no mejor vamos al planeta Namekusei Bulma malo intentado pero no sé dónde queda trunks es el planeta donde pel verdad yo el señor goku y mi papá black en sus pensamientos no controlo este cuerpo y no se podré usar la telestaportación mejor la uso después trunks y cuando vamos a entrenar gohan gohan mejor vamos a entrenar black conozco un lugar donde podemos entrenar es una habitación un día hay es un año gohan pues vamos a entrenar jeje trunks si yo quiero ser más fuerte que gohan bulma pero tengan cuidado chicos y no se pasen con el entrenamiento black toma del hombro a trunks y a gohan y usa la telestaportación llevando a ellos al tempo de kamisama kakai ya llegará Goan Wow, esa habilidad es muy interesante como se llama Trunks. Si es muy útil, Black se llama telestaportación. Es una habilidad muy genial. Se veía que el templo estaba algo distraído, pero seguía sirviendo. Black se nota que vinieron los androides aquí. Pero todavía sirve Black Camina y se ve una puerta y la hable. Y Trunks y Goan entran a la habitación. Goan y Trunks al mismo tiempo, pero que es un lugar blanco. Black bueno, cierra la puerta de la habitación y él también entra. Trunks Camina, pero cae al Goan. Goan también cae al piso y se levanta con dificultad también trunks se levanta con dificultad black también cae al piso pero se levanta poco a poco y suspira y empieza a hacer sentadillas y fecciones y dar golpes al aire bueno mejor diré el entrenamiento de goan trunks y black en el primer mes black elevó su poder llegando a su estado base a un poder similar al super saiyajin en el super saiyajin tenía un poder parecido al de Majin vegeta trunks llegó al super saiyajin pero no lo dominaba al 100 goan pudo llegar al super saiyajin fase 2 en un arranque de irá en el 3 mes trunks llegó al super Saiyajin 2 con mucha dificultad, Goan llegó a dominar el Super Saiyajin 2 al 80% Black, pudo llegar al SSJ2, y lo domina al 100, pasaron los dos años en la habitación, y él sale junto con Gohan, el pelo de Trunks había crecido un poco, y también el de Goan. Goan Black, ¿por qué no te creció el cabello, ni nada, y por qué nosotros Black, es porque son Saiyajines mestizos, y yo soy un Saiyajin muy fuerte, es Black mejor en estos días, mejor, descansemos, yo iré a ver la ciudad Trunks y Goan. está bien Black Black, pone sus dedos en la frente caca y desaparece y aparece en un bosque él va a una cascada y se quita la ropa y se pone a meditar pasaron como dos años y black y trunks y Goan estaban con bulma bulma ya hice la máquina del tiempo para arreglar todo esto black suspira está bien pero si pasa algo malo no será mi culpa yo les advertí gohan no va a pasar nada de seguro solo exageras trunks yo viajaré bulma tú no irás los único que irán serán gohan y black black y Goan. se suben a la máquina y la máquina se eleva al cielo y desapareciendo y viajando al tiempo en el momento que llegó frezer black y gohan se bajan de la máquina black camina donde está frezer vaya volviste black tenía una sonrisa sádica frezer maldito esta vez te mataré gohan no tan rápido frezer lo ve con una sonrisa frezer ¿quién eres gohan no recuerdas al pequeño gohan frezer eres el hijo de goku te mataré black crea una frezer cortándolo en varios pedazos muy rápido sí que pueda moverse y le lanza una bola de ki matando a frezer Goan, oye yo quería pelear contra frezer pero la próxima que peleemos contra alguien a mí me tocará black está bien mejor Vamos a hablar con ellos. Apunta a los guerreros Z. Black vuela y llega. A dónde están los guerreros Z. Y también va Gohan. Krilin. ¿Quiénes son? Lo ves con desconfianza. Gohan saca una cápsula. Y la lanza apareciendo un mini refri. Y lo abre aquí. Hay bebidas. Pueden tomar una Goku. Vendrá en tres horas. Krilin sacó algo. Ese sujeto Gohan niño. Yo quiero agarrar una bebida y la toma. Está muy buena. Krilin. Yo igual. Agarraré una bulma. Yo también toma una bebida. Y la toma. Te me haces conocido Gohan. No lo creo. Black. Se cruza de brazos. Él tenía una mirada fría. Como sea Vegeta, él es un saiyajin se parece mucho a Kakaroto Picoro, si se parece mucho solo que él es más serio y frío Bulma y cuáles son sus nombres Goan no puedo decir mi nombre, pero si lo eras tengo 22 años Black yo tengo 19 parecen mucho a Goku jeje cae una nave, ahí cerca y de ahí sale Goku jejeje jeje, todos, van donde está Goku Bulma ellos son amigos tuyos Goku no los conozco, pero el de traje se parece mucho a mi Black, va donde está Goku podemos hablar solas por favor Goan. si por favor Goku y Black también Goan. van a un lugar más alejado goku y de que quieren hablar black bueno mi nombre es black kelvin y soy un saiyajin goku quedan más Sayajin eso es genial por lo que siento eres muy fuerte Goan yo soy gohan papá goku pero gohan está allá black nosotros venimos del futuro yo vengo de otra dimensión Goan tres años vendrán unos androides y matarán a todos goku a mí también me mataron black no tú por una enfermedad de corazón goku qué pena yo quería pelear contra ellos black saca un pequeño bote y se lo da toma esto para que se cure de su corazón por favor tomarla Goan si sí, por favor padre nos vamos a ir Vamos a regresar en tres años hasta aquí Dejaré el cap si quieren la parte 2 Tendremos likes